Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Yo soy Ricardo Domínguez. Estilócrata, esa excusa de que no tienes de manera natural un estilo no es más que una tontería. Como es nuestro lema aquí en el canal, el estilo se adquiere y se aprende en el camino. No se nace con ello ni mucho menos se hereda. Escúchenlo bien, estilócratas de formación. Vestirse bien es una habilidad, no una cualidad. Y como cualquier otra habilidad, puedes aprenderla y mejorarla en todo momento de tu vida. Por eso hoy, te hablaremos de 7 cosas o situaciones que te hacen perder el estilo. Escucha, aprende y mejora, que para eso estamos aquí contigo. Primero, Falta de práctica Vestirse bien es una habilidad que debes aprender. Como todas las habilidades, mejorarás cuanto más practiques. Y cómo debes vestirte todos los días significa que tienes la oportunidad de practicar y cultivar esta habilidad de vestirte bien todos los días. Nadie nace con alguna intuición mágica sobre cómo vestirse bien o algo parecido. Ten en cuenta que vestirse bien es una habilidad que se puede desarrollar a través de la práctica. Segundo, no usar ropa a tu medida. Resuelve el 90% de tus problemas de estilo usando la ropa que mejor se ajuste a tu silueta y a tu cuerpo. El ajuste es lo más importante cuando se trata de un gran estilo Es tan importante que usar ropa que te quede bien resolverá casi todos tus problemas de estilo Cuando la ropa no te queda bien, quita las proporciones a tu cuerpo Debido al exceso de tela, la ropa que es demasiado grande te hace no solo lucir descuidado sino gordo y más bajo de lo que eres muchos de ustedes tienen la tendencia a usar ropa que les quede demasiado grande porque se siente más cómoda o simplemente no saben cómo es que la ropa debe ajustarse tercero, enfocarse en un estilo personal y no intentar un estilo clásico un error que muchos cometen es pensar que necesitan crear un estilo personal 100% único y 100% original cuando comienzas a mejorar tu estilo piensa en cómo los chefs aprenden a cocinar no van a la cocina pensando que necesitan crear un plato increíble y original nunca antes visto. Aprenden primero las recetas y técnicas clásicas, luego comienzan a agregar partes de su personalidad e intereses para darle originalidad. Y tú vas a hacer exactamente lo mismo con tu estilo. Concéntrate primero a los estilos clásicos y luego agrega lentamente tu propio toque personal para hacerlo tuyo. Estilócrata, si quieres saber qué es lo que te hace perder el estilo Y cómo obtenerlo y además más contenido sobre estilo y moda masculina Suscríbete al canal y activa la campanilla. Y continuamos Cuarto, ir por la tendencia en moda sin antes comprar ropa clásica Si abres tu armario y te asustas porque las prendas están desactualizadas Y que son difíciles de mezclar y hay muchas opciones Se trata de un problema, es solamente ropa de moda Tendencia se traduce en lo que es genial ahora, es lo de ahora que todos hablan Es lo que hay en las tiendas y redes sociales, debido a que es nuevo y fresco es algo emocionante Pero el gran problema con cualquier tendencia es que finalmente termina Sin embargo, los estilos clásicos son como las películas clásicas, no van a ir a ninguna parte Esa es la ventaja de los estilos clásicos, han sido probados para verse bien siempre Una chaqueta de cuero, jeans azul oscuro, botas se veía increíble en la década de los 50 Y al día de hoy se sigue viendo increíble Quinto, Usar colores brillantes y no los colores sólidos y neutrales El guardarropa de cada hombre debe basarse en colores neutros ¿Y qué son los colores neutros? Son colores que no son abrumadores ni brillantes Debido a ello se mezclan fácilmente entre sí Colores potentes como el verde neón y el naranja Son difíciles de trabajar además de que brindan una policía juvenil y poco seria. Si tu guardarropas es de colores neutros, no necesitas saber cómo mezclar y combinar colores. Un armario de color neutro es autónomo, además probablemente ya te has vestido en colores neutros en su mayoría del tiempo sin siquiera saberlo. Los colores neutros son blanco, negro, azul marino, oliva, gris, kaki y marrón. Sexto, Compra la mejor calidad que puedas con tu presupuesto. Esto nos lleva a la pregunta, ¿cuánto debería yo gastar en ropa? Pues muy simple, compra la mejor calidad que se ajuste a tu presupuesto. Si ganas 8 mil pesos mexicanos al mes, unos jeans de más de mil pesos no es la mejor opción. Hay muchas opciones a precios más bajos. Para empezar, siempre recomendamos las marcas como Lee, Levi's, Oji Jeans, etc. Séptimo, no te detengas. La confianza se construye. No necesitas comenzar con confianza para mejorar tu estilo pero debes atreverte a comenzar. Tu confianza crece a medida que trabajas en ello y cuanto más lo hagas, más fácil será. Estilócrata, desarrolla tus habilidades en el estilo y el mundo se abrirá ante ti. Escucha, aprende, practica, atrévete y ten confianza. El mundo del estilo nunca terminará, pero nunca es tarde para empezar a aprender. Evita estas siete cosas o situaciones para no perder el estilo y obtenerlo a su vez.